las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís entregaron este martes la construcción del sistema de evacuación pluvial en el sector Campos Fernández. Realmente no hay palabras, eh, ellos han expresado con mucho fervor y mucha alegría lo que ha pasado acá en Campos Fernández, donde hemos hecho el drenaje pluvial, hemos resuelto el problema de inundación de, de tres urbanizaciones, porque hay que entenderlo así, incluye Laurel, incluye también eh, pues, terrenos que no están todavía eh, en, eh, urbanizados, pero que ya ahora sin las inundaciones ustedes van a ver crecer hacia allá eh, toda, to, todo, toda la parte que le queda detrás y es para darle también más valor a todo lo que usted tiene aquí como, como urbanización. Los residentes se sintieron agradecidos del ayuntamiento y del alcalde Alex Díaz por haber resuelto una problemática que por muchos años afectaba a la comunidad. Tengo para decirle, además no hay palabra para agradecer todo lo que han hecho por nosotros, porque nosotros estábamos completamente huérfanos. ...con un fandango... Que, ...que no podían no salir... ...salían en los, con los tenis... ...los zapatos en la mano... ...ponernos en el frente... ...y ahora mire cómo está todo bonito... ...eso es un orgullo... ...dándole la gracia por todo... ...que el señor... ...se lo multiplique en salud... ...y en felicidad... ...con este trabajo que no han hecho... ...no, nos hicieron el, el... ...las tuberías... ...que nos hacían mucha falta... ...cuando aquí llovía el drenaje... ...cuando aquí llovía... ...nosotros de que estaba nublado... ...nosotros estábamos temblando... ...porque ya por aquí no se cruzaba... Eso era terrible, pero ya encantada y agradecidísima con mi síndico. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.